Tengo unos rach en mi cuello Se nota que cuando entramos en el tour, más que turi, más que bello El hielo me ahoga Ay, mi cuello, destello en La noche no frena la cali que más no busca salida de ello La no, muy guado, me, sigue, me quiero salir No salgo de no me gusta dormir Yo quiero lo mío, yo busco lo mío Y voy y a la guerra, si sí, hay que ir Pasa el futuro de en plaza moviendo la masa. Busco porvenir a mi corillo. Le cantan los coros, anillos de oro, diamantes, los Así en la jaile me afrenté la doble. Sin niego, sin niego fue que me subí. Ahora mi cuello, me cara. Son los dos espaldos. Como esta son no me vi. en la jaile me la ola, En mi cuello se nota que cuando entramos en el clúriamos más que turíamos más que bello el hielo me haga. Ay mi cuello de caí cadena la noche no frena la cali que quema no busca salida de ello. Tengo una rabia. En mi cuello se nota que cuando entramos en el clúriamos más que turíamos más que bello el hielo me ahoga yo cadena la noche no frena la cali que quema no busque salida de ello